Esto es Socialpreneurs. En este episodio, Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, de crecimiento personal y de liderazgo. Hoy hablamos de impacto social, en concreto de un proyecto que ha recibido muchos premios últimamente, que se llama Lázaro y que básicamente ayudan a empresas a digitalizar, a ONGs a digitalizarse. Y a financiarse. Además, tienen transparencia con blockchain, que me parece algo muy importante. Y hablaremos ahora de ello, que es, yo creo que es de las primeras startups que, que están en, en este tema y me encanta. Y bueno, hablaremos con Carlota, que es eh, su fundadora. Y, y bueno, nos contará ahora un poquito todo. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias por invitarme.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 que para mí son emprendimientos, para ti no sé. Te preguntaste, ¿siempre has querido emprender? ¿Cómo has llegado hasta ahora? La verdad, como vengo de familia de autónomos, nunca he querido emprender. O sea, ha sido como la cosa que siempre he dicho, eh, no. <risa> Porque he visto los retos que tiene, sobre todo en mi familia están mucho en el sector turismo, mi madre y mis abuelos un hotel que es 24-7, mi padre en el sector del buceo, y veía todos los retos que tenía era como, no, no, yo cuando empiece a trabajar ya me tendré un sueldo, cuando acabe acabaré y ya está, pero al final si tienes esa necesidad de estar creando cosas, de estar intentando mejorar, de estar... si curiosa, etc., te acaba saliendo. Digamos, ¿no? Siempre... no recuerdo un momento en mi vida en el que haya hecho una sola cosa o haya solo dedicado tiempo a una cosa. Ahora mismo estoy con Lázaro, pero a veces estoy estudiando mi segundo máster, a la vez estoy escribiendo un libro y además sigo con todo el tema del arte. Entonces, es, es, es... el tema del emprendimiento, la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido algo como que se ha dado de una forma muy orgánica en mi vida... Y, y he tenido la suerte, ya que ha podido ser acompañada siempre. Empecé cuando estaba con el, con el máster, el primero que hice de innovación para generar impacto en la europea, eh, con el tema del asociacionismo joven, ¿no? En monté monte mis dos primeras ONGs, etcétera. Que era, o sea, si a alguien le interesa emprender, lo primero que recomiendo es que se monten una asociación ya cuando estén estudiando, de la cosa que más les ilusione, que cojan a un montón de amigos que estén motivados y que sepan hacer cosas, cogen su proyecto bonito, porque es una manera de probar a emprender sin tener que preocuparte por pagar sueldos ni nada por el estilo, y que yo creo que es una de las cosas que a mí más me ha ayudado con respecto al liderazgo, que era el, tienes que convencer de tu idea bonita sin nada más que la ilusión. Entonces a partir de ahí una cosa fue llevando a, a la otra, ¿no? Y Lázaro, que ya es como el proyecto primero de eh, emprendimiento en el sentido de empresa, ha sido una cosa que se ha ido desarrollando que, y se inició como proyecto para querer trazabilizar los fondos de las donaciones como algo como obvio de, por dios, es que algo tan bonito y tan puro como donar, ¿cómo no lo vamos a trazabilizar y se va a saber que el dinero va a donde tiene que ir? Y se acabó convirtiendo en una empresa. Así que diría que todos mis emprendimientos en mi caso han surgido de algo que había que resolver que se ha acabado convirtiendo en todo un proyecto porque tenía sentido básicamente. Tú directamente ves un problema y ya por él, ¿no? A solucionarlo. Me, me ha costado mucho aprender a decir que no a esa clase de, de iniciativas, porque además yo tengo el reto que todo me hace ilusión. Entonces siempre, siempre ha sido muy de lanzarme y de ayudar, pero, pero sí, básicamente, y, y al final has visto que, pues eso, pivotando, mirando la manera que tal, una cosa te ha llevado a la otra y al final acabas saliendo un proyecto con sentido. Ajá. Uh -huh qué guay. Cuéntanos un poco qué es Lázaro, aparte de lo que acabas de, de introducir <ríe> sí, y cómo, bueno, cómo surge. Bueno, pues esa es larga historia. Porque <ríe> Lázaro como proyecto lleva ya más tiempo. Yo de hecho soy cofundadora de la empresa, pero me contactaron el equipo de los chicos de Lázaro antes como fundadora de varias ONGs para que probara su primer mínimo producto viable, que era un crowdfunding de base blockchain, eh, que recibió varios premios y que, y que cuando estábamos... En, el, en, en ese proceso pues después se acabó conformando el nuevo modelo y, y la empresa ¿no? en este caso Lazaro surgió por, por todo el tema de la transparencia como comentábamos antes con esa primera versión que era un crowdfunding en base blockchain con el que ya pues recaudamos fondos, ayudamos a proyectos y tal pero luego nos dimos cuenta de cómo íbamos a darle de blockchain a las ONGs si la mayoría no estaban digitalizadas y que teníamos que ayudar a esas organizaciones. Y fue cuando surgió el nuevo concepto de Lázaro, que básicamente bueno, es un SaaS, lo que viene a ser un software as a service, lo que quiere decir que las organizaciones pagan mes a mes. Eh, imaginemos una especie de Wix o de WordPress, pero muchísimo más fácil. O sea, lo hemos diseñado con ONGs, eh, entre ellas con mi abuelo, que ha sabido montarse una cosa. Entonces, sin necesidad de plugins ni nada, tú te montas tu página web centrada en ONGs con todas las maneras de recaudar que existen, botón de donar, de hacer socios, tu propio crowdfunding, eh, tus eh, ventas de tickets a eventos, etcétera. Pero es que además de eso, te incluimos eh, asesorías mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es que yo el que tengo una web con un botón de donar, no quiere decir que sepa llevar a público a que done a mi página web, porque ya tengo que emprender deseo, de marketing, etcétera. Ya mi abuelo no le voy a explicar eso. ¿Qué pasa? Entonces entendemos que nuestra solución tenía que ser sostenible en el tiempo. Entonces buscamos dar por un lado las herramientas con el SaaS que les permite montarse una web de manera sencilla con todas esas maneras de recaudar, la sostenibilidad. Eh, sentándonos nosotros en reuniones uno a uno con las ONGs para decirles, vale, ¿en qué punto estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué acciones tienes que darles? Hacemos todos los análisis, etcétera Y cómo no mantenemos la trazabilidad a través de blockchain para dar la garantía a los donantes de que las donaciones son transparentes. Uh -huh. Un poco adaptáis la solución al estilo consultora. Tenéis un todo en uno, ¿no? sí Pero lo adaptáis. Una especie de combinación human tech, que a mí me gusta mucho el concepto de decir, o sea, la tecnología es una fantasía y es magia, pero como verdaderamente aporta valor es cuando das esa personalización y sobre todo a un público tan eh, especial como son las ONGs cuando les das ese cariño de decir, oye, que tienes aquí la herramienta pero no vas a estar perdido, vamos a estar contigo ayudándote en el camino a que esto te sirva. Porque digamos que el gran pain que nosotros vimos en las ONGs era, vale, digitalización, que es una palabra muy etérea, pero ¿cuándo me va a volver a mí el dinero que yo invierta? Porque a lo mejor es dinero que saco de la causa. Y la causa a lo mejor es no destinar dinero a investigación, no destinar dinero a un niño que tiene hambre. Y eso da dolor de corazón. Entonces, el hacer ese acompañamiento nos ayuda a que sea sostenible para ellas. Uh -huh. Y te quería preguntar, eh, sí al, bueno, habéis ganado bastantes premios sí. recientemente, entre ellos el de Fundación Más Humano, que es un gran premio, así que enhorabuena. Gracias. Y muchos otros que no me no iba a apuntar, pero serán un montón. Eh, aparte de los éxitos recientes, Supongo que habréis tenido problemas, no sé si habréis pivotado, habéis tenido ¿cuáles han sido los mayores problemas como emprendedores que, que pueden tener otros? Sí, a ver, hemos pivotado un montón, <ríe> pero en realidad es bueno, o sea, el, el... nosotros como os comentaba, iniciamos, iniciamos la primera versión con un crowdfunding en base a blockchain y de ahí se trasladamos a un modelo eh, SaaS en el cual las organizaciones se creaban su propia plataforma y bueno, digamos que cambia por completo también a nivel negocio. Eh, como retos en, en realidad, yo creo que el más grande es entre toda la vorágine de consejos, de gente que te da su opinión, de cómo hay que emprender que esto está cambiando muchísimo, de, de, de cómo está el, el panorama actual, de cómo cambia todo, el tú pararte a pensar en todo lo que está pasando, pero no dejarte llevar por lo que otros están haciendo, por lo que sea, sino decir, vale, pero en mi situación cuál es lo que, la manera que mejor me viene a mí, porque hay muchas maneras de emprender. Y, por ejemplo, cuando nos pensamos en startups y en cosas por el estilo, es como ah, esta startup levanta una, una ronda de 3 millones con un powerpoint. Perdona. <risa> o sea, que puede pasar. Pero de repente te enteras, yo qué sé, que el que invirtió era el tío del que montó la startup. O te enteras de que no sé qué y es como, vale. Que alguna <risa> gente, por supuesto, le ha sido otro, lo deja todo y se pone a montar su, su, su startup de no sé qué y tal. Y que esos son los que salen, evidentemente, las noticias muchas veces, pero a lo mejor esa no es la mejor manera que tienes para ti. Nosotros, por ejemplo, nuestro modelo, o sea estamos empezando después de años con el proyecto a buscar financiación ahora. Eh, y cuando, entre comillas, no la necesitamos porque la empresa, por suerte, ya empieza a ser eh, sostenible y, y, y bueno, y, nunca hemos, y por suerte no hemos tenido que invertir mucho porque era todo digital y teníamos los recursos humanos, ¿no? Pero en, yo diría que el mayor reto es escuchar a todo el mundo pero quedarte con lo que es bueno para ti, digamos, y coger siempre esa perspectiva. Sí, porque al final también nos habréis encontrado solos, ¿no? En algún momento, o sea, lo típico del fundador que se siente un poco solo porque te ayuda mucho, pero nadie está en tu lugar, tú eres el que tiene que tomar la decisión, supongo que es Sí, a ver, lo bueno de que, a ver, siempre se critica mucho, por ejemplo, de hecho, en nuestro caso somos cinco fundadores, y sí que es cierto que cuando hablábamos con algunos asesores, etc., nos decías que cinco ya son muchos, ¿eh? Y yo, sí, pero dentro del equipo fundador... Cada uno cubrimos un área que es muy importante. Somos gente que ha demostrado que aguantamos y que seguimos ahí y que a todos nos motiva muchísimo el, el tema social. Y a ver, sí que es cierto que yo una de las cosas que más valoro equipo es que somos súper comprensivos. O sea, nos pasamos, a veces diría yo, pero decir que si una persona en un determinado momento no puede tirar tanto, pues nos entendemos y decimos, vale, pues esta parte ahora la suplo yo y ahora hacemos no sé qué. A ver, yo programar no puedo, todo, todo, cada, una, cada cosa tiene sus límites, pero que en general nos hemos podido ir comprendiendo y haciendo las cosas y la verdad, una de las cosas que sí que agradezco a la hora de tomar decisiones, que es una cosa muy importante, ha sido precisamente el que seamos tantos y el que, oye, si yo por ejemplo soy una persona que me paso de motivada y, y en todo veo oportunidades y tiro para adelante, que luego haya otra gente que me diga, oye, Carlota, frenar el carro, porque tenemos que, para esto hace falta desarrollar, para esto hace falta, no sé qué dice, pues tiene razón, pero vamos a hacer de otra manera. Entonces, yo creo que lo bueno de que seamos así más y que tengamos ese gol común es precisamente que nos vamos moderando unos a otros y, y, y vamos decidiendo todos con más sentidiño, digamos. También. Sí, que os complementáis y sois diversos y al final cada uno tiene un punto de vista. Efectivamente. Y te quería preguntar antes, que se me había, qued me había quedado en blanco. Eh, vosotros digitalizáis, ayudáis a empresas a, a, a ONGs, ¿no? Un poco uh -huh. en la parte de digitalización. ¿Qué problemas más comunes observáis en, en las ONGs? Que hablabas de tu abuelo, no sé sí. qué tipo de. bueno, sí, qué tendencias observáis. Pues mira, es que el mayor reto que comentaba antes, o el mayor pain, es el no saber cuándo va a volver el dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de sí digitaliza y de hecho hay un montón de informes que dicen sí, sí, que la digitalización, tú inviertes y luego te devuelve no sé cuánto, pero ¿qué es digitalización? O sea, ¿qué implica eso para, para una ONG? ¿Implica montarse una web? ¿Implica usar correos, bases de datos, un CRM? O sea, hay tantas cosas, tantas cosas y, y, y al final tienes, sí, en Google puedes encontrar un montón de conocimiento, pero ¿quién te da los pasos concretos para tu proceso ¿no? es, es, una, es un camino con mucha incertidumbre y que los, los resultados no los da hasta después de un tiempo y no los da igual si haces las cosas de una manera o de otra y tiene un montón de historias entonces yo diría que el mayor reto que hemos encontrado este es el hoy por ejemplo ONGs que dentro del dinero que tienen no destinan están sus estatutos que no destinan nada de dinero a marketing ni a publicidad por uh -huh. tanto todo tiene que ser de manera orgánica o sea hay un montón de cosas por el estilo eh, Sí que es cierto que es un público particular, que en general lo quieren todo gratis siempre, soy cofundadora de ONGs, yo he hecho eso también, eh, entonces eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero diría que el, el mayor reto entre comillas es el ser darles el cariño que necesitan, digamos, ¿no? el, el, de hecho el, el tema del acompañamiento, por ejemplo, en el modo startupero eh, y de crecimiento rápido no es el más típico porque, porque se tiende todo a automatizar y eso lo hacemos, por ejemplo, con el SaaS, con la herramienta, pero el sentarte tú con la ONG y decirle, oye, yo aquí cofundadora o mi amigo cofundador, nos sentamos contigo a ver cuál es la mejor estrategia, qué tal qué cual, yo diría que es a nivel escalar uno de los retos que probablemente tengamos a futuro, ya tenemos en mente cómo, cómo solventarlo y cómo mejorarlo, pero en mantener esa humanidad y ese cariño. Diría. Pues seguro que sí, confío en vosotros. Y luego la otra pata que tenéis, si no me dejo ninguna, que si no me lo dices, es el blockchain, ¿no? Al final que es una de vuestras bases. Efectivamente. Mucha gente seguro que ha oído la palabra blockchain y la sociedad a criptomonedas, pero es mucho más, ¿no? Es el tema. ¿Por qué la implementáis y qué beneficios tiene? Y sí, eso es lo primero. Pues mira, es que en realidad el blockchain fue el principio de todo. O sea, el, el tema de digitalizar ONGs vino después como modelo de negocio, es decir, es que si no están digitalizadas, no podemos utilizar blockchain, así que no tiene ningún sentido nuestro modelo. Pero todo esto se originó en lo que comentábamos antes, es decir, es que algo tan puro, como que yo... De mi dinero, que me ha costado mi esfuerzo ganármelo, y decido donárselo a una ONG para que haga cosas bonitas y buenas, no sepa por los escándalos que ha habido, que hay muchos que hacen muchas cosas maravillosas, pero por los escándalos que han habido, no sepa y no tenga la garantía de que va a llegar el dinero a donde me dicen que tiene que llegar, es como. Esto tendría que ser un mínimo estandarizado. Y nos encontramos a la tecnología blockchain, que yo estaba flipando en ese momento con, con blockchain y con lo que se podía hacer y con lo que se podía no entendía nada. Y, oiga, claro, yo vengo del arte. Y es que es complicado blockchain. Ya, ya, sí, sobre todo si no eres técnico, porque es como una tecnología que está precisamente en pleno desarrollo y todas las posibilidades están por ver. Entonces, el que, es como el que usa un microondas, tú sabes que sirve para calentar, pero no sabes cómo funciona, entre comillas. Sí. El público en general. también podría haber nomos soplando dentro del microondas que, que me lo creería mientras sepa que funciona. Pues el blockchain ahora está en ese momento en el que los, que los que son desarrollados, que de hecho no hay tantos, saben cómo funciona, etcétera, etcétera, y se saben ya varias de las posibilidades, pero hay aún tantas por descubrir, que el público en general lo que verá será ese, ese para lo que sirve luego. Y todo eso se está desarrollando y es un poco el tema de la dificultad, pero bueno, Volviendo a lo que hablábamos de la transparencia, nosotros vimos que era una herramienta que garantizaba esa trazabilidad de las donaciones, dijimos, pues blanco y en botella, y nos lanzamos a, a hacer el crowdfunding, que fue la primera eh, versión de la, de la, de la herramienta. Y, y nada, y lo que pasa es que después lo consideramos una como base de nuestra filosofía como empresa y cuando cambiamos el modelo dijimos esto tiene que seguir. Y de hecho, bueno, en nuestro roadmap de blockchain, que ahora lo estamos redefiniendo, están a implementar pues, eh, los smart contracts, incluso a, a futuro crear nuestra propia criptomoneda. Por ahora vamos con la versión fácil, que es la trazabilización. Que es la base de blockchain. Bueno, tiene mucho más, pero uno de los principios más bonitos que tiene es ese. Efectivamente. Y yo la verdad es que justo lo que hacéis me parece súper necesario. O sea, ojalá fuera así para todas las ONGs porque si yo a lo mejor quiero ayudar en cualquier país o mismamente en La Palma, por ejemplo, yo doy dinero lo que decías tú. Yo no sí. sé si llega porque hemos visto tantos escándalos de que al final ese dinero no llega. Y la blockchain lo que permite es eso, ¿no? Es verlo. Efectivamente. y no solo, Pero es que no solo a nivel ONG. Tú piensas eso y dices lo mismo los impuestos. Ostras, es que yo saber que mi dinero, de los con todos los casos de corrupción, con, que saber que yo que mi dinero de los impuestos, que me están ahí clavando un 21% para el IVA o no sé qué, para el no sé cuánto. Saber decir, oye, que imagínate que al final del año con la degradación de la renta, luego te llega un informe de, oye, que sepas que tu dinero ha estado tanto destinado a tal, tanto al cual, y aquí tienes el hash que lo demuestra. Ostras, <risa> es que imagínate, o sea, yo diría que el ideal sería crear un estándar de transparencia que la tecnología no permita que no se sea transparente, que mínimo que el, por ejemplo a nivel gobiernos y tal, que es otra de las, vi, otra de las vías, el gobierno que, que empieza a implementar esto es que se posiciona como referente de transparencia. Totalmente, ni veremos si sí. alguno lo hace. Estamos de dos. En una sociedad utópica, pero bueno, seguramente hay que confiar. ¿no? Hay que hacer. Hay que intentarlo, como, hacer como hacéis vosotros, que, que estáis a tope. Y ya te quería preguntar un poco a nivel emprendimiento, uh -huh. eh, ¿qué consejos das? Eh, para, para emprendedores que quieran montar empresas digitales, porque ahora estamos hablando ya un poco más a nivel digital. Sí, eh, a ver, a nivel, a nivel emprendedor en general, los tengo clarísimos, a, a nivel digital, bueno, es que en realidad yo creo que van bastante mezclados. Uh -huh. bueno. el, el, porque al final el emprendimiento es algo muy personal, es algo que tiene mucha incertidumbre, es algo que tiene mucho riesgo, al final todo lo que sea en mi caso emprendimiento siempre lo he hecho acompañada, siempre me he encontrado con equipos de gente motivada que hacemos esto y lo hacemos y tiramos para adelante. Pero, o sea, un buen equipo, ¿no? Mejor. Sí, efectivamente. A ver, que, que luego siempre ha habido gente que se ha caído, gente que ha venido, pero bueno, todo el mundo ha aportado en su determinado momento. Pero básicamente que yo diría que lo más importante al final en cualquier clase de emprendimiento es que encuentres tu propio camino. O sea que, que si que si tú no te puedes permitir ser lanzarte a emprender de buenas a primeras no dejes tu trabajo. O sea, pues eh, estamos en un momento complicado, pues oye, igual empiezas mientras trabajas y luego haces por las tardes, empiezas tu otra vía de emprendimiento y, o cualquier cosa, o sea, el no dejarte llevar por hecho, el, el escuchar, el estar al día, porque todo está cambiando tanto todo el rato, ¿no? Y, y el estarse formando constantemente, yo creo que son claves. Y, y bueno, y como no lo típico, hacer algo que, que te guste y tirar para adelante, si es que... Si es que que, que sepamos, entre comillas, tenemos esta vida, pues aprovechemos y hagamos lo que queremos. Lo que nos gusta. Claro. O sea, ya, ya bastantes cosas tenemos que hacer que no nos gustan, como para que las que podemos decidir no nos gusten. Totalmente. Y una preguntita también acerca de una ONG, por ejemplo, que nos esté escuchando. ¿Cómo puede una ONG o quien. Bueno, básicamente os centráis en ONGs. ¿Cómo pueden llegar a Lázaro eh, que les ayudéis? Pues mira, contactándonos por cualquiera de las vías, o sea, en nuestra web que es lazaro.io hay formulario de contacto estamos en Instagram en Facebook, en LinkedIn, en Twitter que nos contacten por cualquier lado y, y nosotros o sea si por algo nos hemos caracterizado es por escucharlas y por ver cada situación y, y ver qué es lo que se puede hacer además ahora, lo bueno es que estamos en un momento súper bonito, porque bueno, digo dos cosas, por un lado estamos en un momento súper bonito porque como estamos al principio, entre comillas, eh, estamos en contacto todo el rato con las ONGs, entonces cualquier cosa que nos dicen que, que podemos mejorar, pues eh, cada mes estamos lanzando una actualización de la herramienta y por el mismo precio de repente tienen una funcionalidad nueva. Es decir, pues eh, yo qué sé, la última fue que se pudieran editar textos en HTML y, y ya que se pudieran cambiar todos los colores de la web. Eh, después que ahora vamos a integrar Paypal para poder llegar a otros lugares también. O sea, todo ese tipo de cosas, según nos las van contando y que son las ONGs que hay ahora con las que tenemos más contacto, esos cambios que normalmente serían desarrollos a medidas, ahora lo estamos implementando para todas. Con lo cual, lo consideramos un, un proceso de estar creciendo con ellas y, en, y, y que son ellas, entre comillas, las que nos están eh, definiendo. Y después, un anuncio que, que aprovecho para hacer, como resultado de los premios Más Unado, el dinero lo vamos a invertir en crear 40 becas para ONGs para que tengan dos meses de nuestra herramienta de manera gratuita. Que eso se lanzará ahora en breves. Wow. aplauso, aplauden por ahí. Pues la verdad que lo primero, enhorabuena por el proyecto porque, os, ah, os ando, enhorabuena por los premios lo primero, pero lo segundo por el proyecto que, primero, blockchain creo que es algo que hay que empezar a utilizar, que es lo que hacéis vosotros y no conozco muchos proyectos dentro de blockchain, quizás hay muchos, pero yo creo que todavía no han sonado muchos y sois de los primeros en sonar. Y lo segundo porque estáis ayudando en un ámbito que son las ONGs, la financiación. Que de, de, de organizaciones que ayudan a la gente ¿no? de que ese dinero llegue. Enhorabuena y supongo que seguiréis creciendo. Así que a tope. <risa> y, y muchísimas gracias por contárnoslo. A vosotros, de verdad. Y nada, gracias a los que estáis allí escuchándonos. Un episodio tras otro. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado.